Ancosur es una empresa que va en crecimiento. Pese a las circunstancias que está atravesando el país y el mundo, según INEI, la economía peruana ha crecido un 3.8% en el primer trimestre del 2021, favoreciendo positivamente al sector construcción. En Ancosur, las transacciones de bienes y servicios se realizan a través de contratos contractuales cumpliendo las normas legales y tributarias, donde se establece el cumplimiento de la fecha de entrega. Ancosur cuenta con una cartera de clientes, el cual respalda dicho cumplimiento. Realizamos casas personalizadas de acuerdo al gusto y necesidad del propietario. ...iniciando desde la ubicación estratégica del terreno... ...dimensión y distribución de los espacios... ...fachada, acabados con asesoramiento... ...de los mejores profesionales... ...para cumplir el sueño de la casa ideal. ANCOSUR cumple con todos los estándares... ...en diseños de construcción... ...así como las buenas prácticas constructivas fiel al cumplimiento de las transacciones y requerimientos que tiene que tener un proceso de construcción. Les voy a mencionar algunos proyectos culminados y entregados. Residencia Monte Carmelo. Este proyecto se caracteriza por la construcción eficiente en un terreno a desnivel, Está ubicado en la urbanización Alto La Merced, es una casa de dos pisos y medio de construcción. Residencia Debra. es una casa que está ubicado en Colinas de San Antonio, es de dos pisos más azotea, cuenta con una cochera, sala de estudio, una sala bastante amplia, baño de servicio, dos jardines, cocina y comedor. Todos estos espacios lo ha personalizado el mismo propietario, iniciando desde las distribuciones y acabados. Residencial doble. Este proyecto se caracteriza por brindarte una doble experiencia. Cuenta con amenidades extraordinarias, como por ejemplo, un bar amoblado, una sala de coworking, un billar equipado completamente. ANCOSUR cuenta con profesionales y técnicos involucrados en el proceso de construcción desde el diseño hasta la entrega de un proyecto inmobiliario. También cuenta con especialistas en el área comercial y ventas que asesoran al cliente para adquirir su bien inmueble de una forma rápida y sencilla. Banco Sur trabaja directamente con las entidades financieras como son el Banco de Crédito, el Interbank, Scotiabank, Banbif, Caja Huancayo, entre otros. La tasa de interés que se maneja para un crédito hipotecario va desde un 6.5% hasta un 11% de acuerdo a la política de cada entidad financiera. Tenemos el beneficio del Fondo Vivienda con el Bono del Buen Pagador que te otorga un bono desde $10,300 hasta $24,600 para el beneficio del cliente. Teniendo en cuenta nuestra gran experiencia, Ancosur es la mejor opción para tu inversión. Por nuestra trayectoria, por nuestra experiencia, por la calidad en el desarrollo de nuestros proyectos, por los profesionales calificados y por nuestros clientes satisfechos, Ancosur es una buena opción para que usted pueda invertir y garantizar el retorno de su dinero a una tasa de rendimiento acorde del mercado. Te invitamos a que nos visites a nuestra oficina ubicado en el Girón Las Orquídeas 207, altura cuadra 13, Carmen del Solar anco sur vive diferente